Hola chicos del canal yo soy el hijo de CJ y les quería decir que directos si voy a subir en este canal en el otro de tejer hostiles y también voy a subir directos. Ah mierda porque me ponen ese efecto hoy editor de mierda po bien el efecto pareces al negro pandillero. Ahí también gracias bueno chicos eso les quería decir acuérdense de darle like a los vídeos, suscríbete si eres nuevo y comenta y activa la campanita para más vídeos en este canal que está creciendo chau.